a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación lleguemos ante su presencia con alabanza aclamémosle con cánticos la iglesia evangélica del de Galilea de la comunidad Ixugutukum, parroquia de Cebadas, Cantón Guamote, provincia de Chimborazo y su Durán Guayas te invitamos a la gran campaña evangelística fortaleciendo vidas en Cristo y acción de gracias y exaltando a Dios este gran evento espiritual se realizará los días 27-28 de febrero, 1 2 de marzo del 2022, con la animación de los siguientes ministerios: Domingo, Iglesia Local Hermano Galito Muñoz. Piso, oh, ah. Lunes, Ministerio Fuego Abrazador Durán. Martes, Ministerio Compañía de Jesús Durán. Miércoles, Ministerio Liberación Divina Guayaquil. Con Los siguientes expositores de la palabra de Dios, Pastor Rosendo Guapi, Pastor Reustal Tuala, Pastor Manuel Cruz, Pastor Carlos Sáez y otros siervos de Dios. En esa noche estarán exaltando a Dios los siguientes ministerios. Coro, la luz de vida de Guayaquil. Coro Salmo 150 de Guayaquil. Salmista José Baidal. Salmista Melanie Sayai. Mi mi Salvador. Coro que de Río Bamba. I, I, I, I, Jesús, Coro manantial de Río Bamba. Amado a Coro caballeros, nuevo pacto de Durán. Rosa de Sarón Alausí, coro Redil de Cristo de Río Bambas, coro Achinien de Río Bamba. coro Amigas de Jesús de Río Bamba. coro Corderito de Río Bamba. Y compromisos con Dios de Guayaquil. Coro Caballeros Más Que Vencedores. Coro Adoración Celestial de Durán. La Paz de Dios de Río Bamba. Ministerio de Caballeros. Los Redimidos en Cristo de Durán. Amnista César Morocho Altar de Dios de Guayaquil, Coro Sembradores, Coro Príncipe de Paz de Guayaquil, Coro Caballeros Nuevo Amanecer, Grupo Mensajeros del Alma Sé parte de esta bendición, de alabanza y adoración, mensaje de salvación, ven con su familia esta fiesta espiritual será con la garantía de Sonido Celestial 24-7 desde la ciudad de Guayaquil y transmisión en vivo La Voz del Alcocer. La Voz de Alcocer.